Si eres cultivador de marihuana, sabrás que tanto la germinación como el posterior trasplante son pasos esenciales en el correcto desarrollo de las plantas. Por ello, queremos hablar sobre estos dos procesos dando algunos consejos para que podáis incorporarlos a vuestro conocimiento sobre la planta. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Pere Gil desde Barcelona. Pere nos pregunta ¿Cuál es la mejor forma para germinar? Hola Pere, como cada maestrillo tiene su librillo y realmente existen muchas formas de conseguir una buena germinación, vamos a darte cuatro formas de germinar una semilla diferentes, para que seas tú el que decida. Para empezar un cultivo de la forma correcta debemos de extremar los cuidados para que todo comience de la mejor manera. Por ello vamos a enseñaros cuáles son las formas más típicas a la hora de poner las simientes a brotar. La primera forma de germinación, los yifis. Estos son unas pastillas de turba prensada y deshidratada. Deben humedecerse hasta que alcanzan su tamaño original con agua con un pH de 6,5 a una temperatura ambiente. Es un método muy efectivo ya que proporciona un ambiente perfecto para las semillas. Tan solo deberás introducir la semilla tras realizar un pequeño agujero. Suelen germinar entre 2 y 3 días. Continuamos con los cubos de lana de roca. Estos han sido catalogados como el medio ideal de germinación para sistemas hidropónicos, ya que apenas deja residuos. Su principal virtud es la rapidez con la que germinan las semillas, con el handicap de que, debido a su buena transpiración, se seca mucho más rápido que otros métodos. En 3-4 días tendrás listas tus pequeñas plántulas. La tercera, el papel absorbente, más comúnmente conocido como papel de cocina. Probablemente sea el más empleado por los canabicultores. Lo único que tendrás que hacer es humedecerlo una vez esté introducido en un recipiente cualquiera. En apenas dos días podrás tenerlas germinadas. La cuarta y última opción sería la germinación en maceta, muy típica sobre todo en jardines de exterior. Tal vez sea la que requiera una mayor experiencia en cultivo, ya que tanto si te pasas de hondo como si la dejas demasiado expuesta al aire la simiente, puedas hacer que jamás nazca una pequeña planta. Si te decides por este método, tal vez lo mejor sea mantener 24 horas las semillas en un vaso con agua para estimular su germinación.